Me parece muy importante que exista un medio como Razón Pública porque es un medio crítico y en Colombia eh, adolecemos de, de miradas críticas. Y yo, yo he sido lectora siempre de Razón Pública, admiro muchísimo a Hernando Gómez Buendía, su director, y me encanta, me encanta el medio, me parece un medio crítico, un medio que te establece distancia con los, con los objetos que analiza y eso es rarísimo en Colombia.